El gobierno nacional garantiza tus aportes para tu futura jubilación. El fondo de inversión que otorgará créditos a los micro, pequeños y medianos productores utilizará 150 millones de dólares que significan tan solo el 1% de los recursos que están en el sistema de pensiones, que serán garantizados con el 30% de las empresas agroindustriales, el 30% de los fondos de garantía de los bancos y 50 millones de dólares que serán reinvertidos para generar mayor rentabilidad y garantizar el capital. Las inversiones en los fondos de pensiones generarán mayor rentabilidad en beneficio de las jubilaciones del Mañana, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.